gente, como ya sabéis, obviamente hemos superado los 3K de followers en Twitch y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos porque es gracias a vosotros aportar vuestro granito de arena diariamente, que es lo que hace que cada día la comunidad crezca muchísimo más. Muchas gracias por el respeto, el cariño y el amor que dedicáis en directo a diario y ya sabéis que habrá personas que lo hagan por moda, habrá personas que lo hagan por dinero, habrán personas que lo hagan porque realmente no tengan ganas de trabajar, pero nosotros esto lo llevamos como modus operandi en nuestro cuore a diario y la verdad es que sabéis que voy a llegar a ser el mejor entrenador digital de todo puto Twitch. Así que vamos a reventar la madre este 2021 también. Muchísimas gracias de nuevo. Eh, sin más preámbulo y no me enrollo más. Como ya sabéis, soy una persiana, güey. Eh, vamos a eh, poner la recopilación de clips más graciosos bajo mi punto de vista. La verdad, que todos habéis contribuido a la hora de hacerlos. Espero que disfrutéis, por supuesto. Y de nuevo, cosas además, a los que siempre hacéis todo posible a diario. Ya no da tiempo. Dale, dale, dale a la Game Boy, dale a la Game Boy. No, no, está por conectarse. Te están troleando, Molbit, hermano. Está ahí, está ahí. No, no, no, tranquilo. Vámonos. mátalo. Toma, toma, Este es el puto nuevo sabe os pero de papajigo, tío. Y yo, yo se ha quedado hasta Increíble. Increíble. Increíble. Y el HDMI se ha pirado, tío. Dame un segundo. Ahora. Dios mío. Madre mía. No, no veo, tío. El de este, eh. Ha saltado hasta el HDMI. Increíble. Guapísima. Guapísima. Lo veo todo bugueado, loco. ¿Cómo se ve el Wolfman, tío? Parece que tiene los ojos de aquí, aquí. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Dios. A todo, hermano. Que que se ve a frame loco, se ve a frame, hermano, a frame, a frame, a frame, a frame. ¡Dios, ¡Oh, diablo! <risa> en Gamer <risa> Academy tendríamos que estar tú y yo, papá partiendo, ya ve, partiendo a todos los streamers sin. <tose> No puede ser, tío, voy a salir ahí como, como un verdadero hombre Los cojones ¡Los cojones! ¡Tú! ¡Yo no quiero pasar por ahí! ¡Los cojones! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, ¿pero qué cojones! ¡Me cago en la puta madre! ¡Tú muerto! ¡Hijo de puta! ¿Qué coño? de de fase Mi puta madre Que me he hecho hasta loco Joder, puta Me parto hasta la mano, vamos Tú muerto Muy exclusivo ¿Queréis que el papa os parta el siempre sucio? Yo, 45 centímetros Pero, ¿hola? ¿Hola? ¿Hola? Bonsai Creo que tienes un tumor ahí, ¿eh? <risa> ahora ahora verás lo que hace Rey Basto Mira lo que quita Madre mía Madre mía En algún momento tendremos que ir a Fortnite A postear un rato Come on dude Pormelo fácil Y déjame déjame irme ya a Fortnite Básicamente llevamos una hora, una hora y tres, está nice Vale, tengo una columna más para girar ahí Que es lo que voy a hacer, en verdad Y ahora, pues, que le den por culo Hago esto, hago esto, nice y detrás de la columna, genial Nos ponemos este en... aquí, personaje yo le meto, le meto bien duro, eh, lo que sea, bro. Me ha quitado un punto de vida, pero bueno, no, güey. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Estamos casi a punto. No, si quitas no, el estriñez... No, ¿Qué? falta no, no, no, ¿Qué? ¿Qué? en la vida. ¿Qué? ¿Cómo me hace yo eso? ¿Cómo me hace yo eso? Cabrón. <risa> ¡Qué gacho! Eh, eh, eh. le, le voy a hacer la táctica del campeito mira, mira, mira, mira. La táctica del campeito del limoncín, eh. No, ya lo sé que no lo miráis, cojones. <risa> Por culo. <risa> Me voy. <risa> <risa> En Asia? Del primer código, del primer momentito. qué más? No, no, están en directo, loco. Están en directo. Están bienvenidos, mi hermano. Están bienvenidos, empieza por ese. cabrones Qué cabrones son ellos. Qué cabrón esto. <risa> Clip out. Hablando que el al dolor y reducir las molestias. Sin embargo, el mercurio envenenaba su cuerpo lentamente. A Mario Verde digo al Billy, qué guapo eh, el Billy. está súper gracioso. A mí me gustaría ver al Yoshi. La verdad es que antes lo habéis dicho ya se me ha quedado la gana del Yoshi. A ver. Vale, dejo aquí mi arma, señor. Eh, amazing. Creo que voy a guardar y voy a salir porque es raro. Eh, era... ¿Sabes lo que le hacía yo no? ¡RREN! hasta aquí, compadre! Le iba a llegar. Eh, le iba a llegar a lastimé hermano. Le iba a llegar a lastime hasta lano, hermano. A tu novia, que ha muerto porque ha metido un consolador por la vagina. Madre mía, hermano. Madre mía, como tiene lo suyo. Y yo, y el consolador, ese, dámelo ya. Paja. Macho, estoy eh, hasta la verga de la paja, ¿eh? Dame paja. Es que raro hasta pasar tapallados de caso, ellos yo siempre, loco, antes lo hizo la puta primera ¿Lol? Exagerado, hermano Exagerado, paso Este intento estaba donde... Atento a lo que hizo el Morbill Hijo de puta eres, tío, puta puto lo que me envía ellos Hijo de puta ellos qué cabrón, Morbi, tío. Me ha troleado, loco. Hijo de la gran verga, tío. Y yo, tío, este Morbi, tío, tiene una imaginación que te caga, loco. Te caga. Y yo, y yo, y yo, vete pa' caza, puto Molby, tío. Cago en Dios. Hijo de puta, tío, yo voy tan co. ¿Qué? ¿Pero qué? <risa> ¡Basta! Chica la ayuda de mi... <risa> ¡Qué cabrón! ¡Qué Chica, puntazo! <risa> Tres raptores, chaval, ¿ah, para que nos ayuden, porque tú no oye, nos ayudas, oye, cabrón. Oye, yo... <risa> Me llevo 224 de metal encima. ¡Dios! ¡Qué diablo! <risa> ¡Qué grande, tío! Marta ya busca las cosas mientras que nosotros estamos domesticando putos dinosaurios salvajes. Tenemos tres ya. Nos vamos por aquí. ¡Rack! ¡Nani! ¡Cámbate! ¡Digilan! ¡Aleluya! ¡Aleluya! aleluya. Me confié. Me confié mucho. Me confié demasiado. Me he confiado demasiado. ¡Aaah! Lo tengo, lo tengo, lo... Creo, que lo tengo ¿eh? creo que lo tengo, Creo que lo tengo, creo que lo tengo. ¡Come on, dude. ja, ja! que te falles, cabrón. <risa> ¿Tú crees que todos los juegos eh, se pueden streamar así, por supuesto? Depende también de la difusión y, y, y en ese aspecto. Gracias por ese raideo super super random pick. O sea, what the fuck. <risa> Me parto la polla, muchísimas gracias. Hey yo. De Dios, el mundo es loco. Increíble. ¡Wow! <risa> Muchísimas gracias por este raideazo. ¡What the fuck! <risa> hey, yo, bienvenidos a todos. Yo soy Papá Jigo Pojo. <risa> muchísimos juegos, la verdad, de <risa> competitivos como el Leon, Legend o Fortnite. Pero bueno, ¡Wow! ¡Ah, no! ¡Hostia! ¡Qué patón! Por eso, follow, chavales. Mar, y ¡Wow! <risa> ¡Qué grande, <risa> Hand Pro, tío! ¡Qué grande, bro! Qué grande, para eso estamos bro, qué máquina, qué grande tío, me cago en la vida ellos, sois increíbles -R -R -R -E, dice jaja. Sois increíbles chavales, muchísimas gracias la verdad, son, son cosas que son increíbles, vamos Fierre es el mejor, qué grande tío, súper grande la verdad, es una...